Hola hola mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este canal, gracias por estar aquí, gracias por eh, ver este video En el día de hoy como les prometí en el video anterior, en el video del unboxing de la parrilla, vamos a hacer la instalación Vamos a quitar este, este guardabarro. Vamos a quitarlo. Y vamos a, a dejar libre la caña. Y ya vamos a mirar ahorita cómo acomodamos este, este guardabarro. Porque tenemos que ubicar la parrilla de tal manera que nos dé el espacio suficiente acá. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos con el tornillador primero. Voy a buscarlo por, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está. Estoy con una mano así que <coughs> hay que hacer fuerza suficiente. Esperen a ver. Esperenme. Esperen a ver si ahí se ve bien. ¿Se alcanza a ver o no? A ver. Voy a poner este la base del, esta base del celular. No sé si se ve bien. Miremos. miramos Creo que ahí. Sí. Ahí creo que se ve bien. Se alcanza a ver la base. Aquí un poquito. Pero bueno, creo que eso no... No afecta en... Vamos a buscar esto de fuerza Y les quiero mostrar algo ahorita Y eso les quería mostrar en el video anterior del unboxing Pero la verdad se me olvidó hacerlo ahorita Si realmente la parrilla es en aluminio O bueno, una aleación Porque eh, aluminio 100% no es Eso es por temas de, de resistencia que es resistente, entonces no puede Entonces ya la quité Aquí está Voy a recoger aquí la torquita Que se falló y voy a dejarla por aquí subiendo así que bueno les voy a mostrar yo veo aquí está pegando el imán el imán y les voy a mostrar acá la parrilla esta es la parrilla no se pega yo hago esto se cae entonces algo que les quería mostrar para que se cae o sea, Vemos que es pues, una prueba de fuego, como para decir uno, venga, esto si sí es realmente lo que me están vendiendo o no. Y pues realmente sí, cumplen lo que dicen: es eh, aleación en aluminio, porque no es, un alum... eh, no es aluminio puro, porque de lo contrario no tendría la resistencia. Y los tornillos, pues sí, miren, aquí se está pegando, está alemán, está, es se dan cuenta, en, el, en los tornillos, obviamente, si ¿Sí se pega, creo que ahí está, ahí enfoca, ahí, listo. Entonces, bueno, eso es lo que les quería, les quería mostrar rápidamente Listo, sigamos con el procedimiento Entonces, inicialmente voy a limpiar un poquito Aquí para positar justamente con todas las lluvias que estamos teniendo ahorita eh, A pesar de que trata de montar Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a montar Lo podemos hacer en aquí A ver, esto tiene un lado, creo que no Lo podríamos hacer aquí, montar acá que hay que cerrar un poco pues bueno, ya miramos eh, o lo podemos montar directamente directamente en el tubo entonces lo que voy a hacer darle el cauchito uno. a ver si uno esto le sirve Miren, esto es lo que estoy haciendo. Estoy cogiendo el, los cochitos y acomodándolos acá. Ahí viene... Prácticamente viene todo, la verdad. Entonces, no tenemos que preocuparnos. Ahí el... Ahorita, ahí. Quiero yo creo que está bien. ¿Cómo ven ustedes? La derecha. Yo la veo derecha versus la llanta. Ahí tendríamos que levantar la bici. Creo okay. ahí se ve mejor. Creo que se ve alineada. Teniendo en cuenta el tornillo. Ok, se ve perfectamente alineada. Listo. Vamos a continuar. Ahí creo que se ve bien. Eh, vamos a poner estos soportes. Los soportes que van aquí abajo. Ah no. Primero vamos a poner estas, las portal Ford. Listo. Vamos a acomodar con los tornillos. Primero que todo vamos a revisar. ¿Cuántos tornillos y eh, tuercas tenemos? Pues tenemos un tornillo, una tuerca, una arandela. Tornillo, tuerca, arandela. Querían dos. Tornillo, tuerca y arandela. Serían tres. Le estamos dando bueno, Tornillo, tuerca y arandela. Sería otro. Cuatro. Tornillo, tuerca y arandela. Serían 5 y también estarían 6 y cuatro cauchitos. es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, serían. Estas tuercas son de seguridad. Sí, son de seguridad. Ahí se puede apreciar el, el cauchito. Y sería 1 y 2 para este lado. Y llevamos la llave, que sería esta. Lo chévere es que viene la llave tanto para la tuerca como para eh, la cabeza del tornillo. Entonces, bueno, vamos a seguirla de aquí en el otro se ve bien entonces me pueden ver bien ahí creo que sí verdad les voy a mostrar creo que la roba donde pues, si parece que encaja la tuerca listo les voy a mostrar Miren aquí trae a ver si me enfoca a ver si puedo enfocar estas rayitas ahí, aunque no me está enfocando Estas rayitas que ustedes ven ahí donde está la tuerca Ayuda a que la tuerca entre ahí Y no se esté girando Entonces, lo mismo de este lado Lo mismo está pasando en este lado Así, miren La tuerca entra acá Ahí entra Y aquí yo puedo girar con la llave Porque así con la mano no me va a girar no sé por qué no me está enfocando, pero bueno, creo que es por él. Está tomando hacia el fondo. Ahí más o menos. Que ustedes puedan apreciar. Listo. Vamos a apretar esto. Ya les mostré cómo, cómo es más o menos el sistema. Vamos a apretar esta portalforja. De este lado. La verdad me agrada que tenga. Como, o sea que hayan pensado realmente en todo eso en el momento de, de, de diseñar o, o hacer la parrilla creo que esto va al llegue, ahí sería y creo que sería ahí pues, creo que estoy haciéndolo al llegue, o sea sin aplicar demasiada fuerza y están cerrando bien pero realmente que las arandelas sí se tengan que poner por fuera En caso que no Y ustedes tengan una de estas mismas eh, Me dejen saber ahí en sus comentarios Si es que estoy apoyando mal las Si sí estoy apoyando mal las arandelas Listo, aquí prácticamente ya está Lo estoy cerrando un poquitico Para hacer el mismo procedimiento Que hicimos en la parte de allá la misma tarea ponemos acá ponemos la tuerca ponemos la tuerca la tuerca y vamos a la comode y buscamos la llave Allen que no sé qué la hizo ah, la puse acá perdón y vamos otra vez a otra vez a ah, ir ajustando un poco, solo un poco para terminar de ajustar ahorita voy a tomar otro tornillo, otro jueguito El mismo procedimiento todo se me está cayendo, listo por aquí excelente la verdad si sí me gusta mucho eh, me siento muy contento con con la inversión como les dije, para mí es una, una inversión esto porque el tema de la espalda, oh dios, ya estaba súper cansado de estar cargando la maleta y y bueno, considero que el tema de la espalda es algo que hay que cuidar bastante y pues la verdad sí el peso que estaba, estoy cargando es, es bastante importante si tenemos en cuenta que cuando uno sale a trabajar en el tema de domicilios es pues prácticamente uno está todo el día por fuera listo estoy haciéndolo al llegue listo prácticamente uno está todo el día por fuera y pues eso eso va a afectar bastante bastante la espalda entonces qué más sigue Creo yo que ahora sí vamos a poner estas cositas. Y voy a traer los otros tornillos. Aquí están. Y vamos a poner estas. Recuerden que no, no, no, he, no he apretado la parrilla. Entonces probablemente se puede otra vez. Y nos toque volverla a enderezar. Entonces yo me imagino que... Esto va por fuera. Sí, estoy pensando si va por dentro o por fuera. Creo que van por dentro porque, aunque por dentro el ángulo no me está dando, creo que van por fuera. Y nuevamente la llave de Ale. Nuevamente se cayó. Qué lindo. Es súper corta la verdad. Pero me parece que es bastante fácil Creo que este tema de tornillos Toca revisarlo Por lo menos aquí trae por de seguridad Y acá si está suelto Creo que es algo que hay que estar revisando eh, Constantemente Para evitar que con las vibraciones Se nos vaya a caer Porque probablemente sí, Si sí se caiga. Si sí se puede caer dicho Y también el tope para la, para la tuerca. Mismo procedimiento: prácticamente aquí es poner tuercas, girar que entren en el topecito y apretar un poco. Aquí tenemos que evaluar el tema del ángulo primero. Listo, voy a dejarlo ahí. Voy a poner el otro lado. Creo que la pata de allá que está mal, creo que la puse al revés, sí señor, la puse al revés, no me fijé en eso, pero ya la cambiamos, ya le cambiamos en el ángulo. La puse al revés porque eh, esto tiene que ir mirando hacia adelante para poder empalmarla con el ángulo, con el marco perdón. Para... Ups, estaba aplicando mucho. Estamos emocionando aquí al aplicado. Así, por ahora. Esto lo cambiamos. lo cambiamos. Esto va.. Ah, creo que de hecho no es que esté mal. Es este nomás el que hay que girar. Listo. Y aquí tenemos que mirar si va hacia adentro o hacia afuera. ¿Ven? Aquí. Hacia adentro o hacia afuera. Creo yo que va así. Eh, creo yo que va así. Que, va, que va, va por fuera. Estoy pensando, dicen que si va por fuera, ¿cómo voy a hacer en caso que quiera poner alforjas? Las o sea, alforjas tienen que, que tienen que caer naturalmente sobre esto. ¿Cierto? Entonces, me voy a revisar. Ya nos vemos.